¿Springtrap? ¿Estás vivo? ¿Springtrap? No he escuchado ese nombre en mucho tiempo. ¿Por qué me golpeaste? No estaba seguro de cómo reaccionarías ante la apariencia de los cazadores, así que preferí una solución más simple. Ese golpe te dejó inconsciente y no creó ningún problema. Para mí. Te ves terrible. Supongo que no todo salió según lo planeado. Al menos sigues con vida. Espera. ¿Para dónde vas? ¿Qué es este lugar? Estás en el mismo lugar que antes. Mi pizzería. De ninguna manera. No es como al mismo lugar. ¿Qué está pasando aquí y por qué te ves así? Springtrap. Ahora debería ser llamado Scraptrap en lugar de Springtrap. Realmente no sabes nada. ¿En qué año estamos? Down the guy's voice is suggest to me about a homeless muscle you just lying on the floor But I blink for a second, he's not there anymore Lights flicker and the shadows crawl.